Sí Bueno, Nico, primero si puedes presentarte. Dale No, empecé como hobby en el año 2008 Ya hace 12 años A hacer cerveza en mi casa eh, nada, vivía solo todavía eh, En un departamento chiquito Y con un par de ollas y un par de cositas Hacía cerveza y, y de ahí no, Me enganché y nunca más dejé Yo lo encaré directo este, Dimensionándolo como una fábrica sin local a la calle para surtir a todo este boom de cervecerías que estaban este, naciendo en ese momento en el año 2017 por todos lados, eh, así que lo que hicimos fue, el modelo de negocio fue analizar una fábrica este, con un volumen específico de, de producción mensual para surtir a estas, a estas nuevas a esta nueva tendencia de bares y la idea era, era de esto así que teníamos que, que generar un volumen interesante y bueno la inversión fue para ese lado. Pica se dedicó esencialmente a hacer estilos eh, eh, de cerveza americanos lo que se llaman este, y ahora sumamos una, una Irish Red Ale que es, un, una, es una versión irlandesa pero básicamente son cinco estilos tenemos una Centennial Blonde, American Pale Ale, American Amber Ale con la cual sacamos el primer premio de la Copa Argentina 2018 de su categoría y una sesión IPA tenemos esos cinco estilos fijos y después siempre estamos haciendo cervezas con otras cervecerías o sacas estacionales y demás, ahora en este momento eh, vamos a lanzar una, una NEIPA con la cervecería 4 Gatos este, que, que es la que nos prestó la, la fábrica digamos, para, para hacer de toda la la producción esa televisiva que hicimos y, y cómo se llama y hoy por hoy la consiguen directo con nosotros hacemos delivery directo o el pick up de la fábrica estamos en Palermo y si no en algunas tiendas también especializadas la facultad te, te puede dar un pantallazo general pero la práctica es lo que realmente te da este, tus capacidades y el aprendizaje eh, si no lo llevas nunca este, acabo digamos todo lo que lees en la facultad se va el, el día que salí de la facultad ya se perdió eh, así que laboralmente y sobre todo lo que me sirvió eh, fue ante el cambio de carrera y, y tener que trabajar y estudiar a la vez eh, creo que, que te favorece muchísimo en, en, en ejercer la práctica de lo que vas aprendiendo día a día o, o, o estudiando en, ya sea en, multinacional, en en relación de dependencia o, o el trabajo que tenga. No es que tenga a alguien que admire por, por cómo emprendió, sino va a sonar muy, muy Pero, a ver, gran parte de por qué yo me pude lanzar y, y demás es por el soporte de, de quien no y mi mujer y que ella sin saberlo es, es muy emprendedora pero trabaja en relación de dependencia. La vez trabajar y hoy, con toda esta situación que la veo trabajar todo el tiempo, porque trabaja desde casa este, y se lo he dicho alguna vez, eh, la quiero laburando en el PICA el día de mañana porque cómo, cómo actúa es, es básicamente la proactividad, este, cómo, cómo encara los temas, cómo se relaciona, todo para mí tiene todo para este, ser una gran emprendedora. Lo que no tiene capaz es. Eh, ese, ese perfil o esa, esa, no sé, ese sueño de, de generar algo por sí o por ella misma que, que yo tuve siempre. Yo de, de, siempre quise hacer algo, no sabía qué. Y cuando me crucé con esto, supe que era por acá. Pero así como emprendedora conocida o no, que te puedan nombrar, no, pero, pero sí tengo, en ella tiene un perfil que que admiro mucho y además que yo, yo sinceramente pude emprenderlo gracias a, al soporte de ella y, y en la que es el buffer que tengo en casa, que es muy necesario para, para emprender, sobre todo en este país, a veces con esta economía.